Hola mis hermanos de la fe que conquista, otra semana más, otro jueves más en estas clases virtuales que el Señor nos trae. Eh, cada semana, cada jueves, dándoles la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Esta semana el Señor nos ha traído esta hermosa palabra que se, se ha titulado Me convertí en mi propio motivo para continuar. Te lo repito, me convertí en mi propio motivo para continuar. Y es ese motivo de cada uno de nosotros de continuar porque estamos viendo la transformación que el Señor está haciendo en nosotros, la transformación que está haciendo en como esa luz en las tinieblas sale en el mundo. Y es por eso que nosotros somos esa diferencia, estamos marcando esa diferencia porque somos esos grandes embajadores del reino en los cielos. Y es por eso que el Señor en esta semana, en esta clase virtual, mis hermanos de Cristianos en la gloria aquí, de a la fe que conquista, nos está diciendo, y nos dice en el profeta Isaías, capítulo 43, versículo uh, 4 de la nueva versión internacional, nos dice, a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de ti... De tu vida entregaré pueblos porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Así como el Señor lo habla de su Hijo, lo está diciendo en cada uno de nosotros. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Y es por eso que nosotros debemos ser. Esa, esa motivación, esa transformación de hace unos segundos o de, una, de un día, eh, de una semana, de años, que tú estás diciendo, yo ya no me comporto lo mismo, yo, no hablo, difer yo hablo diferente, no digo groserías, mi actitud hace que muchas almas estén llegando a Cristo en el nombre poderoso de Jesucristo. Mis compañeros de trabajo, mis familiares, a tu, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, estás diciendo, hay un cambio en mi mamá, hay un cambio en mi papá, hay un cambio en mis hijos. Y es por eso que el Señor está diciendo... Me convertí en mi propio motivo para continuar. Que ese motivo sea Jesucristo, pero que ese motivo, que Jesucristo esté en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso la palabra dice en Germías 33, 33.3, clama a mí y te responderé. Y ese clamar es que yo sea mi, mi propio motivo para seguir cambiando, seguir siendo transformado en el nombre poderoso de su nombre. Por eso también su palabra nos dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa sana doctrina es como, como nos comportamos, como qué hay de, cuánto hay de Cristo en ti realmente, no únicamente a decir que eres cristiano, cristiana, y que tú, tus, tus actitudes digan otra cosa que lo que realmente está, eh, está estipulado en su palabra. En su palabra prácticamente tú lo vas a leer, tú la vas a, a escudriñar, a entender, y también en esa oración en ese ayuno, en ese compromiso, en esa comunión con el Señor, mis hermanos de Cristo, en la gloria que el Señor cada día, todos los días de tu vida te está enseñando que tú seas ese propio motivo. Una vez más, que ese motivo que sea Jesucristo, pero que tú, esa transformación que está viendo en ti mismo, sea como que, wow, el Señor veo que está pasando, me está pasando por ese desierto. Y ese desierto, como lo hemos hablado, es un gran propósito porque el Señor utiliza ese desierto. ¿Para qué? Para hacer transformaciones. Ese Señor, el Señor utiliza ese desierto no para cumplir caprichos, sino para cumplir un propósito en el nombre poderoso de Jesucristo. Y también Santiago 3,17 nos dice: En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Que ese motivo que eres tú para. Tú mismo para continuar que tenga sabiduría y que esa sabiduría venga de lo alto, que se haga la voluntad del Señor, no que se haga la voluntad de un hombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único intercedor que tenemos, intercedor para que tenemos para con el Padre. Es nuestro Señor Jesucristo. Reconocerlo como su, uh, tu Señor, su Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Un salmo maravilloso que el Señor nos habla, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, en esta clase virtual, en este jueves, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en la fe, en la fe que conquista. Es restaura mi alma. Me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Es restaura tu alma cada día y por eso tú eres tu propio motivo para continuar porque está, la está restaurando y te lleva por senderos de justicia por amor de Su nombre esa ese motivo que tú eres ese ese motivo mismo porque recuerda que la salvación es individual pero sabiendo que esa salvación es individual oremos los unos por los otros y por eso el Señor, mis hermanos, que estamos en la gloria, querido televidente, querido oyente que escucha estas clases virtuales, no es una casualidad que tú nos estés escuchando, es un gran propósito en el nombre poderoso Jesucristo. Uh, el Señor también nos habla en Isaías, en el mismo capítulo 43, en el versículo 7, nos dice, a todo él es que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he He hecho. El Señor te ha traído a esta tierra con un gran propósito. El Señor te ha traído a esta tierra para que tú seas una vez más es marcar la diferencia. No seas uno más del montón. Hay demasiados, mis hermanos de Cristianos, en la gloria. Por eso, este título, me convertí en mi propio motivo para continuar. Que ese motivo cada día sea esa transformación. Que esas palabras que tú decías hace dos días, hace una hora, no sigan siendo esas mismas palabras, que hoy en día seas sabio, porque recuerda lo que dice la palabra, que la sabiduría desciende de lo alto, porque es pura, de, eh, es bondadosa, dócil, llena de compasión, y de buenos frutos, imparcial y sincera, porque esa sabiduría, cuando viene del Señor, es de humildad, pero cuando viene de un hombre, es de hipocresía, de orgullo, el orgullo te puede llevar a lo alto, pero te, pero, pero te va a dejar, pero hace alto, es como ese pico de montaña, pero cuando quieras bajar, va a ser muy difícil. Pero cuando el Señor te lleva a lo alto, a una eternidad, mis hermanos de, de en la gloria, es porque el Señor te, te estaba diciendo, tú tienes un gran potencial, tú puedes marcar la diferencia porque yo te he dado esa sabiduría en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo. Y es por eso que también en Colosenses 3, 17 nos habla mi Señor, amado, nos habla, nos dice, y todo lo que hacéis de la de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Siempre agradecele al Señor que Él te ha transformado, que tú has abierto vuestros corazones para el Señor, que has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te amamos, te glorificamos, Señor, y nunca vamos a cansarnos, Señor, de marcar la diferencia, de ser nuestro propio motivo para que otras personas puedan llegar a ser reino en los cielos. Vemos una juventud que se está perdiendo, vemos una, unas, las familias que no están llegando a Cristo, que están siguiendo a los placeres, a las cosas mundanas de este mundo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre celestial, te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que su Tú seas tocando esas almas, Tú seas tocando esas vidas, Señor. Y que estas personas que están escuchando, estas clases virtuales, Señor, que sean su propio motivo, Señor. Tú comienzas a re reargonir esos corazones y a decirles que están fallando y que hay que cambiar en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Salmo 86, 11 nos dice, "Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Una vez más. Enséñame, oh Señor, tu camino, eh, andaré en tu verdad. Recuerda cuando nosotros somos nuestro propio motivo para continuar, es porque el Señor está en nosotros, es su Santo Espíritu está en nosotros y estamos caminando en una verdad porque la verdad nos hará libres, porque recuerda que la verdad es el camino, eh, la, una vez más, perdona la redundancia, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, que es el Señor Jesucristo. Unifica mi corazón para que tema Uh, tu nombre, ese, ese unifica es que va a cambiar, va a transformar y va, vas a tener más en Cristo en ti, porque ese yo se está muriendo, porque tenemos a Cristo en nosotros, porque con Cristo somos más que fortalecidos, mis hermanos de cristianos, en la gloria, y ya para ir terminando el Señor también nos termina con este salmo maravilloso, capítulo 66, versículo 18, que nos dice, si observo iniquidad en mi, eh, en mi corazón, el Señor no me escuchará o sea cuando tú te conviertes en tu propio motivo para continuar y ves que ya no escucha, de pronto ya no eres ese motivo, sino estoy mirando a otros, ya es que Cristo no está en ti, no sientes su Santo Espíritu, ya esa comunión se está acabando, ya esa oración como ya pasó a un, tercer, a un tercer plano. Recuerda que el Señor es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y el Señor es todo. Nos ha dado la oportunidad de abrir los ojos Nos ha dado la oportunidad de decir Gracias Abba a Padre por otra oportunidad Gracias Abba Padre por escuchar estas clases virtuales Gracias Abba Padre porque somos nuestro propio motivo Para continuar en tus caminos Señor Porque una vez más Señor Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Y sin ti Señor eh, no seríamos nada Mis hermanos de cristianos en la gloria Aquí en la fe que conquista el Señor Nos está diciendo que, eh, que realmente Él ah, te ha escogido con un gran propósito y, y cámbianos, Señor, si hay algo que no te agrada de nosotros, Padre Celestial, que realmente seamos esa gran luz en las tinieblas, esa sal en el mundo. Nos veremos en otra clase virtual, aquí en La Fe que Conquista. Que Dios te bendiga. Bendiciones.